Bienvenidos al curso, para el diseño de actividades didácticas, utilizando el entorno integrado de diseño de aprendizaje ILD. Este curso, ha sido desarrollado por el Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universidad de las Islas Baleares. En este curso, aprenderemos a diseñar y poner en práctica situaciones educativas, algunas con carácter colaborativo, que integren alguna herramienta TIC. Para ello, utilizaremos SILDE, el cual permite la gestión y la reutilización de los diseños didácticos elaborados por los docentes. Finalmente, los diseños de actividades didácticas colaborativas serán implementados en entornos virtuales de aprendizaje, por ejemplo Moodle. El curso pretende en los participantes alcanzar los siguientes objetivos. Familiarizarse e involucrarse en el rol del docente como diseñador de actividades didácticas. Utilizar la herramienta ILDE para diseñar e implementar actividades didácticas que pueden integrar o no TIC, por ejemplo, Moodle, Google Docs, YouTube, etc. Estructurar de forma básica una actividad colaborativa mediante el uso de las TIC. Los objetivos planteados permitirán a los participantes valorar las posibilidades de investigación relacionadas con la herramienta Ilde en sus propios proyectos didácticos. El curso Mood Ilde tiene una duración de 20 horas con un esquema 100% práctico. Para llevar a cabo el curso, se utilizará una metodología de enseñanza que permita una aproximación práctica al participante con sus diseños didácticos. Posteriormente, realizaremos el ciclo completo para el diseño y puesta en marcha de un escenario de aprendizaje colaborativo. Finalmente, los participantes tendrán la oportunidad de realizar un intercambio de experiencias y situaciones didácticas que permitirá enriquecer los diseños y actividades realizadas. Durante el curso, el participante realizará las siguientes actividades planteadas como estrategias de aprendizaje. Efectuar una primera tarea de diseño y planificación de la actividad didáctica, la cual corresponde a las fases del ciclo de narrativa y conceptualización. Realizar la presentación de la experiencia del uso de la herramienta Ilde sobre el diseño didáctico elaborado, correspondiendo a las tres fases del ciclo METIS, conceptualización, autoría e implementación. Finalmente, cada estudiante deberá participar activamente en el foro dispuesto en Moodle, compartiendo ideas de investigación posibles relacionadas con Milde. En los siguientes vídeos del curso revisaremos detalladamente cada uno de los temas que te permitirán diseñar actividades colaborativas para los estudiantes. Bien, empecemos. Este curso es interactivo. Cada video dispondrá de un menú de navegación a los contenidos de manera rápida. Da clic en el tema que deseas revisar o espera para iniciar el curso.